Chance. Hey viajeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Instinto por viajar, en esta ocasión nos encontramos en Isla Mujeres, ubicada a unos 13 kilómetros de la costa de Cancún, aunque la isla cuenta con pista aérea no recibe vuelos comerciales y la única forma de llegar es por medio de ferry o barco, se puede tomar desde el puerto Juárez, en el centro de Cancún o desde la zona hotelera como fue en nuestro caso junto a la torre escénica. Por otra parte, les cuento que 4.22 kilómetros es el área de la isla y es la distancia en que los turistas la pueden recorrer por medio de carritos de golf, cuatrimotos o también bicicletas. <risa> Viajeros, les cuento que el nombre de Isla Mujeres se remota al siglo XVI cuando los españoles llegaron en la época de conquista y vieron que los nativos tenían imágenes rindiendo tributo a excel la principal diosa maya, diosa entre varias otras cosas de la fertilidad y también del amor. <risa> down for my love if you feel like i do right now don't say you're on the run to the other side